El día 23 de diciembre la, la provincia decidió que se trabaje normalmente poniendo en línea esta definición con lo que son eh, otras que incumben a otros poderes del Estado que trabajan en interrelación con el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y además de lo que es en el entramado provincial las, las decisiones que fueron tomando los, los municipios eh, más importantes, como el caso de Rosario. También tenemos conocimiento que la Municipalidad de Santa Fe va a obrar en el mismo sentido, de forma tal que en la provincia de Santa Fe eh, el día 23 eh, se va a trabajar normalmente y se mantiene el asueto para el día 30 de diciembre.